Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y hoy tenemos eh, video fresquito que acaba de salir recién, hace unos instantes Que es Noticias desde el Frente Estamos aquí con la señorita Hito Miflor Agosto Hola comandantes, mi cumpleaños ya quedó atrás Pero las celebraciones de aniversario no se detienen El 12 de agosto conmemoraremos 11 años de World of Tanks ¿11 años ya, chao. What the fuck? <risa> Bueno, no perdamos el tiempo y vamos ahora mismo con otro episodio de Noticias desde el Frente. Ok. La actualización 1.14, la más grande del año, llegará en la segunda semana de agosto e incorporará los esperados pesados checoslovacos. El 15 de agosto, más o menos. Mejoras a más. Claro, sale con el Frontline, ¿no? Por ahí andará. Premiums, la mejora de campo, un nuevo mapa. El modo topografía, la eliminación del balcón de Ringberg, la despedida de las rocas patinosas, ajustes a las misiones de artillería y más mejoras a la interfaz. Además, para celebrar la llegada de los nuevos vehículos, Bien. tendremos misiones especiales para todos los tanques. Che, de paso, díganme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de lo que se viene. Tripulación 2.0, en prueba todavía, eh, rep eh, reparaciones de campo, el nuevo mapa... Que tenemos también un videito que voy a estar sacando en nada también con respecto al nuevo mapa que se viene, Puerto Seguro. Chicos sean medianos o pesados. Pero okay. si creen que esto será todo lo que habrá por nuestro aniversario, están muy equivocados. Hay muchísimo contenido oculto preparado, así que estén atentos a las noticias. Línea del Frente vuelve al juego. Del 16 al 23 de agosto, regresen a... Creo que va a ser la semana que más voy a jugar al WOT. En el año, me parece. Combatir al campo de batalla más grande de World of Tanks. Hay muchos cambios que hicimos a este popular modo, así que no dejen de alzar su voz para decirnos lo que piensan. Finalmente, Felipe Godoy terminó de resolver la pista que quedaba pendiente e incluso nos dejó su nick. Y la guarida del lobo fue el buen soldado que aportó las traducciones del mes pasado. Y como él ya decidió el premio, ya hay un E-75 TS en el garage de ambos. Como siempre, no pueden faltar las pistas del episodio anterior. Es Easter Eggs de Julio. Estén atentos a las de este y retrocedan el video si hace falta. Pero recuerden que no todos son... Nunca saco una, boludo. No, no saco una pista. Soy el chabón más distraído que hay. Pistas de algo. Muchísimas gracias por sus preguntas, comandantes. Honestamente, Qué buena no gorra que tiene. ¿eh? Que este experimento funcionara tan bien desde el comienzo. Pero ya que lo hizo, vamos con la primera edición de Hitomi Responde. No creemos que la tripulación 2.0 vaya a llegar al juego este año, Carlos Game. Si bien la hemos ajustado en base a sus opiniones, sigue Menos mal. aspectos que cubrir. Por favor. A ver, la tripulación 2.0... Bueno, eh, voy a sacar un video exclusivo de eso porque la verdad es que se lo merece... Eh, es que estuve más o menos viendo un poco Y es un quilombo, es un lío tratar de entenderlo, por qué se complican tanto Yo la verdad te diría con respecto a eso Lo que hubiese hecho, mi opinión personal Es, como están las tripulaciones Yo no lo veo mal hoy en día Hay una mosca ahí, me está molestando eh, No lo veo mal hoy en día Bien Tranquilamente podrían haber agregado eh, Tres o cuatro O cinco habilidades más Que sean interesantes, que estén buenas que le den más o mayor desempeño a tu vehículo. Y ya estaba. No sé, me parece. Es una opinión mía. No las veo malas las, eh, hoy en día como está la, eh, diagramado el sistema de tripulaciones. La verdad que no sé qué quieren hacer con el 2.0. Es un lío, es un quilombo. Eh, te hace reentrenarla sí o sí. Te hace que pierdas un 150% si lo reentrenás con créditos. Un 200% si lo, perdés, si lo entrenás gratis. No sé, la verdad que me parece medio medio, pero bueno, no quiero adelantarme al video que quiero hacer porque se va a venir ahí, sácate para Warramin. ¿no? Mejor que no la saque Sobre lo este segundo, año. la respuesta está un poco antes. Esperamos que sí, Rom. De hecho, es una de las características que... ¿Será posible que a la hora de hacer pelotones pueda haber una manera de encontrar jugadores con el requisito de idioma? Tenemos en mente para los pelotones 2.0, pero no tenemos fecha de lanzamiento por... Sí, o sea que... ahora Es nuestra intención, Morodin, pero... Hola, Gito, me espero que estés bien. La pregunta que tengo es breve. ¿De casualidad agregarán camuflajes para los demás países latinoamericanos como lo hicieron con Chile, Argentina y México? Espera, tengo un buen día. No, no depende solo de nosotros. Si bien planificamos nuestros pedidos al equipo de desarrollo, siempre surgen emergencias que requieren sacrificar recursos por otras cosas. Por cierto, México no tiene un estilo 2D por su independencia. Todavía. Muchas gracias de nuevo. Claro, México lo que tiene es eh, el Día de los Muertos. ¿Te acordás ese con, con calaveras así, como festejando y todo eso? Argentina tiene Viva el Mate y el de Chile, no sé cuál es. No me acuerdo. Nuevo A todos por participar. Y todos cuyas preguntas aparecieron en pantalla, se ¿En llevaron pantalla? un día de cuenta premium. Sigan dejando sus preguntas. No es un día, de, dale tres días de cuenta premium, Wargaming no sea malo. No sean rata, boludo. Un día de cuenta premium. Boludo, pero, dale aunque sea un pack de tres días, ¿qué te cuesta? El chon está escribiendo ahí, participando, tirale tres días, no sea malo. Ah. Son tremendos. El K-91 primero y el Type 5 Heavy luego mm. serán nuestros dos protagonistas para En Camino en Agosto. ¡Exacto! Seguimos manteniendo dos tanques que ni de casualidad sacaría. A ver, el Type 5, oh, no hay chance, boludo. Olvídate, es lo más, a mi opinión personal, ¿no? Puede decir, eh, Nando está buenísimo, yo me hago 7.000 de daño por partida. Bueno, ok. Hoy en día para mí es un tanque que está hiper desfasado, es horrible, te ven de todos lados, sos lento, las artillerías te castigan, no tenés camuflaje, encima la explosiva no sirve, eh, la penetrante no es lo mejor que hay, te entran por todos lados, te... no, si es que... No, gracias. Sí, Chicos, salís con Tier 8, sos Jesucristo. Salís con Tier 9, ya te penetran 3.40 con hit. Bueno, y el K91 a mí no me gusta, tiene un perfil muy bajo, es el, tip, es el guard, es el guard de tier 10 básicamente eh, El guard, el, el STG, el de tier 8, el premium, bueno es básicamente lo mismo ponele, o es muy similar eh, Pega muy rápido, pega muy muy rápido, creo que está pegando en unos 5 segundos más o menos por ahí eh, el cano 21 pero lo que el gran problema que tiene es la torreta atrás eso te, te hace que no baje ese cañón no baja nunca bro no baja nunca eh, es un problema es un problema pero después en el resto de las características no es malo o sea entre el type 5 y el type perdón entre el type 5 sí y el cano 21 me quedo con el cano 21 toda la vida pero es que entre el cano 21 y cualquier otro mediano me quedo con cualquier otro mediano ...teniendo el viejo y querido sistema. Así que aprovechen a ampliar su arsenal más despacio... ...pero no se confundan... ...porque ninguno de estos dos son tomato friendly. Aunque el japonés sí lo era. Tomato friendly. Del 6 al 9 de agosto. Por eso te digo, el k 91 lo dijo ya. No es fácil de usar, es un tanque bastante complicado. Tienes que saber dónde posicionarte, dónde moverte, dónde ubicarte. A veces incluso va a tener que mover el tanque... ...para que quede la torreta adelante y el chasis atrás... Y salir cagando en reversa de última, porque si lo pones de frente te queda todo el chasis, no te baja, no es un quilombo. Aprovechen para duplicar su experiencia de tripulación, siempre y cuando no sean tan mancos y estén entre los 10 mejores de eh, su equipo. Aguanta, de... no me digas eso, me pongo, me pongo mal, me pongo triste. Y Tommy. 13 al 16, tengan cuidado al salir a batalla porque habrá triple de experiencia por la primera victoria. Y aunque no es tan grave como el cuádruple o el quíntuple, ya sabemos lo que significa oh. Del 19 al 22, por si se lo perdieron antes, regresa el doble de experiencia para sus tripulaciones Y del 27 al 30, llega la chance de acelerar su progreso en la nueva línea checoslovaca Por ejemplo, con 50... Eso está bueno, ¿eh? eso sí está bueno Y sacarlos por 3 Está bueno bueno, Andamos. pero es la primera victoria y misiones. Bueno, está bien igual. Sí, igual si si, si querés progresar más rápido, todo esto te sirve, olvídate de one. Siento más de experiencia por partida. De one. Y no nos olvidamos de las independencias de este mes, del 6 al 9 de agosto, viajamos a Bolivia. Del 10 al 13 a Ecuador, Ecuador Y, y del 25 al 28 a Uruguay Qué Grande, ahí los hermanos bolivianos Los hermanos ecuatorianos y los hermanos uruguayos eh, Nada, no. felicitaciones por su independencia Si lo dejaron pasar antes Esta uh, es su chance de sumar al poderoso burrasque a sus garajes El burrasquito va a estar, chicos Preparen la billetera, cómprenlo Es, es uno de los mejores va, cómprenlo, no. En realidad, eh, hagan lo que quieran Yo siempre, si me preguntas a mí Nando, lo compro, lo compro Es muy buen tanque no es tan fácil de usar No es A ver Burrasque, vehículo que penetra poco Que tiene un aimbot Más o menos similar Al de los CBR O sea, te las clave en movimiento muchas veces, otras veces no O sea, es más preciso en movimiento A veces que estando parado O estás parado, apuntas a cerrar retícula Que tarda una eternidad en cerrar y vos decís el tiro fue a Mordor o sea, se fue de Argentina directamente Saltó a, a, a Ecuador ¿Entendés? O sea, cualquiera Y después, eh, en movimiento las clavas todas Vos decís, What the fuck? Entonces, eh, si lo, lo combinás bien Con buena tripulación Y con buen equipamiento, el Burrack es una bestia Es una bestia, en Tier 10 Te va a costar un poquito más, pero tenés que ser tipo un carroñero Vas, esperá que oh, el enemigo esté peleando con otro Pum, pum, descargaste los dos Y te fuiste Te das un par de vueltas, te das, sos muy rápido Le cuesta un poco en los giros Girar de manera brusca es medio complicado, pero eh, con una buena tripulación, creo que si no es el mejor mediano de tiro 8, eh, está en el top 5 seguro. En el top, es más, te diría que está en el top 3 de mejores eh, premium de tiro 8. Déjame en, en los comentarios si lo tenés y si lo tenés, eh, decime si te gustó o no. Mira, es la elección ideal para quienes gustan de dar un par de madrazos y escapar a toda velocidad. Claro. Ningún debut de una nueva rama estaría completa sin un nuevo Premium, así que denle la bienvenida. El nuevo Skoda T56, mira, eh, pesado de tier 8, Premium, del 11 al 23 de agosto. ¡Pravda Bidetsi! ...al Skoda T56. Como a los demás checoslovacos de nivel alto, pueden ajustarlo a su propio estilo de juego con sus dos cañones de 130 milímetros. Acordate, con este tanque tenés dos Es el primer tanque premium con dos No voy a decir con dos cañones En el cual, es el primer tanque premium, me corrijo En el cual vas a poder elegir qué cañón utilizar No hay otro Este es el primero Vas a poder elegir entre el monotiro o el secuencial El que dispara Perdón, el que en el monotiro o el que o el autocargador Básicamente de dos disparos Dos disparos tenía? Sí, dos disparos. Uno cíclico y uno con autocargador. Cíclico. El Renegade es para quienes todavía están de... El boledo, ¿están sacando tanques muy... Este es el mes de los tanques OP? ¿Qué pasó, bro? ...teniendo su estilo de juego y buscan un híbrido con cañón y blindaje pesado y movilidad promedio y visión de mediano. Eso sí, protejan esa cúpula. Aquí está el código del mes, comandantes que va dedicado al cumpleaños del What juego 11 aniversario, Ya saben, póngalo ahí. Dando. Además, de estos suministros instantáneos, recuerden que mi código también les dará acceso a misiones por alquileres para cada What fin de semana. 11 y aniversario. Este agosto serán una selección interesante que incluya la versión camuflada del T-34 y al primer tanque musical, el Primo Victoria. Y como sé que les gustan los regalos me asustó, boludo. ...extra, voy a hacer algo especial por ustedes para este mes. <ríe> Grabar. Hi, Commander AF. Perdón por la molestia, pero quería pedirte un pequeño favor. Sé que muchos de los seguidores de este canal también ven tus videos todos los viernes y que tus códigos vienen con misiones extra que el mío no tiene. Así que me preguntaba si habría problema con que mi código les dé acceso a tus misiones también. Solo sería por este mes. Las recompensas las seguirías eligiendo tú. Pero pensé que sería algo bonito para nuestros jugadores. ¿Qué te parece? Corte. Enviar. Hi, Hitomi. Commander AF here. I got your message and I love your idea. Yes, let's open my weekly What's Next Missions for August. Si sí, habilitamos en agosto las misiones de WatchNet para todos en LATAM, buena suerte y diviértanse, tanquistas. Este agosto estará que arte. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, en buenísimo. agosto, además de las misiones por alquileres, si canjean mi código, tendrán una misión extra por fin de semana con las recompensas que Commander Rayet elija. Bien, Pero buenísimo. las sorpresas aún no terminan. El eh, año boludo, pasado tuvimos varios eventos memorables, como el último Waffle en... Mirni 13 y Camino a Berlín. En el video anterior. Pero son muchos los que ocupan un lugar especial en nuestro corazón, como Laberinto, Confrontación de Invierno, Embestida y Caos, Convoy y muchos, muchos, pero muchísimos más. Así que esta es la consigna del concurso de este mes. ¿Cuáles de los eventos que hemos hecho les gustaría volver a ver en el juego? Buena porque pregunta No vale decir que todos, tienen que elegir no, no, uno, uno. uno. Buena pregunta, Déjame en los comentarios cuál fue el evento que más te gustó De todos los que jugaste eh, en, en todo este tiempo que estás jugando WOT. Eh, yo no lo voy a decir porque no quiero Lo voy a dejar fijado en un comentario Me parece no sé, pero creo que el no sé, boludo. Lo voy a pensar, lo tengo como que estamos pensar. estamos celebrando que lo 11 años llenos de vida, habrá un vehículo premium Alazar para 11 afortunados comandantes Mirá, re bien. y un premio especial para otros 15. No olviden Muy bien. su nick. Tienen tiempo hasta el 15 de Dejen vos. su nick en el video y de lo voy a estar dejando esto. en la descripción para que vayan al video de Hitomi de agosto y puedan dejar su nick así ganan. Siguiera siendo poco, aquí les va un desafío adicional. La selección de premiums está compuesta por los premiums de nivel 8 más jugados globalmente cada año desde que World of Tanks existe en todas las regiones. Si se animan a adivinar a cuál año corresponde cada uno con el enlace en la descripción, participarán por el sorteo de un mes de premium entre quienes más bien. respuestas acierten. Bueno, con tantos bien. premios en juego, esta vez tener al RNG de su lado será más importante que nunca. Bueno, Siempre me gusta ver si conozco a alguno. Si quieren que sus nicks salgan en pantalla como los de ellos. Mucha suerte en el campo de batalla, comandante. No nos vemos la próxima. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Eh, reaccionando acá a Flor Hitomi el mes de agosto. Se viene con todo el mes de agosto, así que eh, entren en los comentarios, dejen sus cosas. Déjenme acá un like, suscríbanse al canal. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Chau, chau.